Hola, en este vídeo vamos a ver los biestables T. Este vídeo va a ser el primero de una serie en el que vamos a ver aplicaciones como son los contadores. El biestable T tiene esta tabla de funcionamiento y esta tabla de transición de estado, que digamos es la tabla de funcionamiento extendida. El biestable T tiene que funcionar por flanco, ya sea de subida o de bajada. En este ejemplo, lo he puesto de subida, pero podría ser de bajada. Y funciona de esta manera, cuando la entrada T vale 0, mantiene el dato, o sea que mantiene el estado que tenga, en la tabla de transición de estado sería cuando la entrada t vale 0, el estado se va a mantener. Si tengo un 0, el estado siguiente será un 0, y si tengo un 1, el estado en el tiempo siguiente será un 1. Sin embargo, cuando la entrada t vale 1, lo que hace es conmutar, y se llama t porque en inglés toggle significa conmutar, sería cambiar el estado que tuviese. Esto lo veríamos así si tenemos un 1, cuando tenemos un 0 en el estado, en el ciclo de reloj siguiente pasará a un 1, y cuando tenemos un 1, en el ciclo de reloj siguiente pasará a un 0. Por lo tanto está conmutando. El bistable T puede tener una entrada asíncrona, por ejemplo un clear, y en este caso, como es asíncrona, tiene preferencia sobre el reloj, entonces independientemente del valor del reloj, ya sea que sea flanco de subida o no, da igual, en el estado se pondrá a 0. Esto es una inicialización asíncrona. En este ejemplo he puesto el clear activo a nivel bajo, o sea se activa con un 0. Por lo tanto, si tenemos un 1 en el clear está desactivado y funcionarán las otras funcionalidades del vía estable. Por ejemplo, cuando hay un flanco de subida y la entrada T vale cero, o cuando no hay flanco de subida, lo que va a hacer es que se mantiene el dato. Por otro lado, cuando hay un flanco de subida y la entrada t vale 1, se conmuta el estado y pasa al contrario. Ya he dicho en algún otro tutorial que estas son otras posibles representaciones con la bolita. Lo que pasa que a veces lleva confusión porque cuando se niega y la bolita parece que se está negando dos veces... Y hay gente que lo pone así, hay gente que lo pone así, y yo lo estoy poniendo sin la bolita, aunque a mí me gusta la bolita porque hace que visualmente sepa si es a nivel bajo o no. Para no tener confusiones lo pongo con el nombre, con la barrita arriba de negado. Igualmente, el clear asíncrono a veces se llama reset asíncrono. Lo importante es saber qué hace, que es poner a cero, y que lo hace de manera asíncrona. También puede tener un preset asíncrono, que pone asincronamente un 1 cuando la entrada está activada. En este caso, cuando el clear vale 0, porque es activo a nivel bajo, el estado se pasa a 0, independientemente del reloj y de la entrada T. Cuando el preset está a 0, porque es activo a nivel bajo, el estado se pone a 1. Esto es un preset asíncrono. Y luego, cuando ni el clear ni el preset están activos, funciona de manera normal, y si hay un flanco de subida y la entrada T vale 0, o si no hay flanco de subida, se mantiene el estado. Por el contrario, cuando hay un flanco de subida y la entrada T vale 1, conmuta. Es importante que el preset y el clear no deben ser 0 a la vez, no deben estar activos a la vez, porque si no nos tendríamos un problema como nos pasaba con el bistable SR. Vamos a hacer un ejercicio de cómo sería el cronograma de un biestable T. He puesto solamente entrada a clear, podría haber puesto también el preset, va a ser más o menos similar. Lo primero que tengo que hacer siempre es identificar los flancos de subida, en este caso de subida porque estamos en un biestable activo por flanco de subida. Si fuese de bajada, identificaría los de bajada. Ahora las señales asíncronas como el clear las identifico, porque estas no dependen del reloj y se activan en cualquier momento. Y esto hace que esta entrada, cuando es cero, el estado se pone a cero. Entonces aquí se me va a poner el estado a cero. Independientemente del reloj y del resto de entradas. En este intervalo de aquí no hay flanco de subida. Y como el clear está a 1 lo que pasará es que se mantiene el dato. Por lo tanto, guardo digamos el dato que hubiese... Y como lo que había era un 0, pues se guarda ese 0. Ahora llega el siguiente ciclo de reloj y como la entrada T vale 1, estamos en este caso, y lo que va a hacer es conmutar. Por lo tanto, lo que quiera que tuviésemos en el estado se va a cambiar. Esto hace que el 0 que teníamos pase a ser 1. Hasta el siguiente ciclo de reloj va a guardar el dato. Y en el siguiente ciclo de reloj tenemos un 0 en la T. Esto hace que se mantenga el dato. Entonces nos quedamos donde estamos, la cuba sigue valiendo 1 y guardo ese dato hasta el siguiente ciclo de reloj. En el siguiente ciclo de reloj tenemos un 1 en la T, lo que hace que conmute y que pase a 0. Este 0 se guarda durante todo el ciclo de reloj hasta el siguiente flanco de subida. En el siguiente flanco de subida tenemos un 1 en la T, hará que conmute, pase a 1 y se guarda pero en este caso no se guarda hasta el siguiente ciclo de reloj, porque como tenemos un clear asíncrono, se va a poner a cero durante todo el tiempo que dure ese clear. Así que vemos que cuando hacemos un clear se pone a cero, si tuviésemos un preset, pues sería similar, lo que en vez de poner a cero lo pondría a 1. Lo que no deberíamos hacer nunca es activar el preset y el clear a la vez. Cuando no está el clear activo, solamente nos fijamos en los flancos de subida de reloj. Y en los casos en los que en la entrada T esté a 1 en el flanco de subida de reloj, entonces va a cambiar el estado. Si estaba a 0 se pasará a 1 y si estaba a 1 se pasará a 0. En los casos en que en la entrada T esté a 0, no habrá conmutación y se mantendrá el estado en el que estuviese. Bien, esto ha sido un pequeño tutorial del bistable T. Vamos a seguir haciendo tutoriales del Biestable T, encadenando unos con otros y viendo cómo se hacen contadores. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya ayudado. Un saludo.